Está con nosotros nuestra compañera Marta, eh, Mamani. Marta, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, buen día, Carlitos. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia de LB7? Así, muy, muy bien. Espero que todos estén muy bien. Estamos sí. encendidos porque arrancó febrero. Claro, y estoy explicando ah. que hay, hay platita, hay dinero. Sí, o sea, bueno. Eso, eso está, está bueno. Sí, bueno. Unos, pe, unos pesitos vienen muy bien. Sí, yo también acá estoy con... Con mis manos extendidas hacia el universo para que todo el dinero llegue hacia mí también. Muy bien, vamos, <risa> vamos, vamos que hay que ir para Porque ese lado. Exactamente, tenemos que empezar el día así, en abundancia, proyectando y programando un día positivo. No no puedo levantarme a la mañana y decir, ay, ¿será que hoy me irán a pagar? ¿Será que hoy conseguiré algo? Porque ya me estoy negando todo, sí, <risa> desde ya, o sea... Levantarme bien y decir, bueno, ser positivo, ¿sí? Todo va a ir bien, va a cambiar. Eh, hay, hay muchas veces que estamos pasando sí, situaciones malas, y, y no digo esto porque a todos nos pasa, o sea, todos sí. tenemos problemas, situaciones que por ahí nos afectan, pero si nosotros seguimos enfocados en eso, es como que avanzar, es como tener una enfermedad y avanzarla más, algo así más o menos. Claro, tal cual. Por eso... Hoy justamente vamos a hablar de eso y vamos a dar algunos pequeños tips para empezar a cambiar nuestra vida. Como dijimos, los pequeños cambios son los que producen abundancia. Por ahí, cosas insignificantes que nosotros decimos, o sea, ¿cómo puede ser que esto me, me cambie así? Sí, Pero si día a día avanzamos, veremos resultados y mm -hmm. positivos. Bueno, algunos tips para mejorar nuestra vida. Sí. ¿Por qué? Porque a veces un día nos sentimos bien, así todo pila, venimos bien, bien, decimos, estamos llenos de energía, pero si yo no me lo creo, no pasa nada. No funciona. O sea, me lo tengo que creer. Si yo estoy negativa desde mi mente, no voy a lograr nada. O sea, yo puedo decir de palabra mil cosas, pero si yo no me lo creo, estamos mal, ¿sí? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Fortalecernos mentalmente, espiritualmente. ¿Cómo hacemos eso? Porque mucha gente me dice, hoy oh, sí, pero hablar, decirlo, todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro esto? sí Y bueno, empezar por nosotros mismos, por un pequeño cambio que tengamos. Si, eh, por ejemplo, una manera de mostrarnos seguro, ¿cómo, cómo sería...? O sea, si yo vengo y me encuentro con una persona y veo que esa persona me empieza a hablar y hablar y hablar, y yo me voy disminuyendo y como que, no sé, y me siento un poquito más tímido. Hay gente que por ahí, sí, es tímida y le cuesta mucho hablar, ¿sí? Y no es necesario, o sea, si yo vengo y veo que esa persona es como que me habla, me habla, me habla, o sea, sé de qué clase de persona, o sea, ante qué persona estoy. ¿sí? Claro, a mí me cuesta, yo soy, yo soy muy tímido. Sí, sí, usted sí. es muy tímido, Carlitos. Claro. Me, me, cu me cuesta, me cuesta horror no, entablar no una puede conversación ante más de dos personas. Claro, claro. No, sí. pero aunque usted no lo crea, sí. o sea, hay gente que por ahí, eh, uno dice, wow, o sea, esta persona, ¿cómo habla? ¿Cómo mm. se expresa? ¿Cómo? Pero a la hora de, como dijo, entablar una conversación o una relación o... O si me ejemplo, hablamos de, del caso del amor, sí. si me gusta alguien y, y me cuesta acercarme, quizás esa persona eh, también necesitamos, o sea, los dos con ese miedo y bueno, nunca, nunca se va a saber si esa persona es realmente para mí o no y, y estamos perdiendo el tiempo, o sea, porque no nos animamos ni no, a conocer ¿no te pasó? a esa persona. No te pasó sí. nunca, digo, no les pasó nunca que, que vas en el colectivo a trabajar o a estudiar durante años. Y te cruzás con la misma persona durante todo ese tiempo y decís, hoy le hablo, hoy le hablo, hoy le pasa el tiempo <risa> y nunca le hablaste, y, y, nunca. Ella, y siempre parecía que había una mirada que iba y venía como para que se den las cosas, y por no hablar, las cosas pasaron. O sea, pasaron de largo. Sí, o no, o no, nos quedamos pensando por sí, ahí. en puede qué haber quizás haber sido. Claro, que, que pasó con nuestra vida y hoy en día decimos, ¿por qué? No, mm. ¿sí? Siempre tenemos que darnos una oportunidad de conocer a las otras personas. No tallar las puertas ahí, eh, yeah. a buenas, a primera, no, no. O sea, siempre darle... y no hablen tanto a una relación amorosa. No, no, por ahí no. uno va no. en, en la calle se encuentra con una persona... Me parto muchas veces y a mí me encanta, o sea, ese contacto con las personas mayores. Por eso es gente que está tan desprotegida, tan... Eh, muchas veces abandonada por la familia uno va, eh, en la calle se los se encuentra y, y por ahí la persona te mira como para contarte, decirte algo, por lo menos buen día, no es como que... yo veo, o sea, veo actitudes de la gente, como que se da vuelta, como que se hace el que no no vea nada y bueno, y, y sigue ahí, o sea, por lo menos un buen día, cómo está, le pasa algo, necesita algo, o sea, eso esos un tip para mejorar nuestra bien, vida. Bien. Pero... Es, esto es lo más importante Manifestarnos con palabras positivas Dejarte de lado esas palabras negativas El no, el no, el no sé No existe o sea, Te hago una consulta no sé. Te hago una sí. consulta eh, Marta Porque por ahí hay, hay gente que nos está escuchando Que por ahí no se anime a dar ese primer paso de hablar ¿Qué, qué hace? Eh, que se congela sea, viste, mayor... La agarra miedo sí. no, no, no, no puede salir de ese miedo De, ese, de, de esa primer parte bueno, a mí también me pasó eso, y creo que a, que a muchos, o sea, casi todo nos pasa eso alguna vez en la vida. Perder los miedos, ¿por qué? Porque somos importantes, o sea, siempre tenemos que saber que somos únicos. Así venga alguien y te diga, no, pero vos qué vas a hacer esto, vos no podés, no vas a sacar, pero si no vas a conseguir. ¿Para qué haces eso si vos no vas a hacer nada? Porque vos. O, o pasa muchas veces con los estudios, por ahí hay gente uh -huh. que, que no tuvo la posibilidad de estudiar, y quiere hacer algo, emprender un negocio, conseguir algo, y va y le cuenta a alguien, y, y dice: No, pero vos ya tenés tanta edad, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, eh, no, no podés, no, si sí ni terminaste la secundaria, ni, ni terminaste los estudios, y, por, y a veces hay palabras que, que nos dicen. Y que, que te dicen que por tonto no hiciste esto, por tonto no hiciste lo otro. O sea, nunca tenemos que aceptar que nos digan esa palabra. ¿Por qué? Porque nadie es tonto, ¿sí? sí. Todos somos inteligentes, todos tenemos cosas para dar. Tenemos que volver a nuestro interior y analizar. O sea, ¿para qué viene este mundo si no voy a dejar huellas positivas, huellas buenas? ¿sí? Uh -huh. Muchas veces la gente eh, está en este mundo, pero pasa como, no sé, así volando, eh, con el tiempo perdiendo en otras cosas no digo que no haya diversión, pero siempre hay que tratar de, de introducir cosas positivas en nuestra vida, como uh -huh. dije el otro día, los videos las novelas, no estoy en contra, o sea, nos podemos eh, divertir, podemos qué sé yo, eh, eh, algunas cosas de diversión tenemos que tener pero tiene que ser equilibrado ok, otra okay. cosa muy importante, cuidar nuestra imagen. Uh -huh. O sea, si yo tengo tanto física, mental como espiritual, eh, ¿física por qué? Porque en cuanto a la imagen no, digamos, lo, lo que yo me voy a poner a diario, ¿sí? cuidar nuestro cuerpo, eh, cuidar nuestra imagen en cuanto a lo que me pongo a diario, ya sea una ropa más humilde que yo tenga, pero tratar de que no esté rota, que no esté eh, descosido que no... Si por ahí está, bueno, trato de arreglarlo Si no uh -huh. tengo más, tampoco no no me voy a, a comprar algo nuevo Porque si no tengo, no muchas veces hay que esperar Claro, ¿sí? claro, claro Pero que trato estar... siempre que, que esta ropa esté limpia Ordenado el otro día ¿sí? Ordenado Ordenado, or... sí. Claro, Que uno esté ordenado Que no que no muestre exact... que, que esté mal Exactamente, ¿por Bien. qué? Porque si yo salgo mostrando pobreza Y declarando pobreza seguro voy a seguir así, voy a seguir así entonces, ¿qué tengo que hacer? tratar de estar mejor, de sentirme mejor a mí mismo, y eso me da seguridad también luego, eh, bueno otra cosa que hacemos es salir como le dije, mostrar debilidad no nunca mostrar debilidad ¿por qué? porque todos tenemos o sea, ciertos aprendizajes que, puedo, que son recíprocos o sea, yo puedo saber más eh, de un tema que usted o, sí, o que esa persona sabe más que yo en, en otra cosa Usar palabras positivas. Después, tener ser una persona de palabra. No puedo decir, eh, Carlitos, otra vez que sí. mañana te entrego lo que me prestaste la vez pasada. le voy a estar o, esperando. O decir, bueno, <ríe> claro, decir, Carlitos, ¿me puede prestar esto que yo lo necesito urgente? Y bueno, ya, mañana se lo traigo. ¿Y qué pasa? Al otro día, llega el otro día y así sí, pasa. Pero claro, no vino, y vos sabés que le, le presté, no vino. No vino todavía. ¿Qué <ríe> hacemos? Pasa que... Si justo necesito eso, y bueno, y Carlitos no me lo trae, ¿qué hago? La, eh, eh, o no le pasó eso. Sí, Entonces, sí, sí mucha, lo que me, me genera a veces rechazo es esto de que uno por ahí cumple en algunas cuestiones, y no, la otra persona no, ¿viste? Decir, che, ¿por qué? Si yo cumplí, ¿por qué le cuesta tanto al otro cumplir? yo eh, Me pidió y tal cosa yo hice, y después no, no, no, no, no sé qué le... ¿Por qué tengo que estar avisándole yo, no? genera un bueno, malestar. Y al menos, exactamente... Y, o al menos, y bueno, si lo estoy utilizando y decirle, bueno, lo llamo y le digo, sí. mira Carlitos, eh, esto que me prestaste, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a usar hoy bueno. y y por ahí no pude. Bueno, sí, es, es un gesto claro, importante, avísame. porque por ahí la otra persona está esperando, esperando y no, y esa persona no llega, no devuelve, no, sí. y así, y así nos, nos pasamos, ¿sí? Entonces tenemos que ser personas de palabra. Otra cosa importante que, que ya lo estuvimos diciendo antes, no ser cortantes. Mm. O sea, como que yo voy por la calle y alguien me pregunta algo y veo malas caras en todos lados. O sea, desde un negocio donde voy a, a comprar algo desde una oficina pública. ¿Vas a comprar Exactamente. algo? Se pone pesado. ¿Querés que te muestre? No, no, estoy viendo, no, no, no que quiere llevar algo si no se puede no pero pero muchas veces dice me puedes mostrar esto bueno quizás uno tiene el interés de comprar ese producto y qué pasa el vendedor qué hace me muestra una cara que bueno no te lo puedes probar no te lo puedes probar claro hay formas y formas de decir las cosas yo puedo decir mira eh, ¿Sabes qué? Bueno, este producto Sí, lo puedes ver, pero no En este momento no te lo puedes probar O sea, ser amables en ese claro, sentido claro. ¿sí? No ser cortantes con nadie En la calle, ni en nuestra propia casa Menos No no mostrar palabras sea, De amargura En la misma casa, ¿por qué? Porque eso atrae eh, Discusiones, todo eso No, no, eso no va No usar monosílabos ¿Qué, es, ¿Qué sería monosílabo? Sí, no. Si alguien le pregunta algo y entonces, por ejemplo, le digo, Carlitos, ¿vas a ir conmigo mañana allá donde donde tenemos que ir a compartir con nuestros compañeros? ¿Qué no, me dice usted? No. No. Y bueno, pero y nunca me dijo el no, ¿por qué? Eh, no puedo. Entonces, Carlitos, Corto, un mañana? Recortante, el tipo. <ríe> no, mañana no... Recortante, no, no, no. Claro, no usar monosílabos o sea, ese no... No, no, no, no es oh, así o, claro. o a veces sí, pero uno se queda pensando Bueno, <ríe> bueno. Quizás <ríe> Pero el, acá estamos hablando del no y el sí claro Pero no, no sí, decimos no. nada O sea, no, no, porque sabes que No puedo, porque bueno Esto, esto, eso genera una empatía Con la otra persona claro. Justamente eso, tratar de, de ser Empático con las otras personas ¿Qué es la empatía? Es ponerme en el lugar Del otro, por ahí Bien. viene alguien y, y me dice, ¿sabes qué? mira me siento mal, eh, me pasó esto, tengo un problema, o me duele, ¿sabes qué? Hoy me duele mucho la rodilla, me dicen. Claro. Y yo, ¿qué hago? Ah, ¿sabes qué? A mí también me duele la rodilla justo de ese lado, pero mirá, y yo, ¿sabes qué? Como que yo, lo mío es más importante que, que lo de la otra persona. No, o sea, no. si esa persona viene a contarme algo, tratar de escuchar, de ponerme en el lugar del otro, de ser empático, Bien. eso atrae buena energía para nuestra vida. Eh, Esto, otra cosa muy sí. muy importante también responder las llamadas telefónicas que no lo hacemos y por ¿Sí? ahí me incluyo también oh, <ríe> también ¿por qué? porque porque sí. por ahí llama quizás si estamos eh, ¿Cómo, charlando mensajeando con alguien ¿Me está llamando Quizás ya me llaman, ¿quién me llama a ver no era claro. era es carito no no no no no <ríe> voy a responder porque en ese momento no no, lo, lo dejo para después, después yeah. le mando un mensajito y no pude atenderte. Y ya está. Caso cerrado, no. Claro. <ríe> Tengo claro. que responder las llamadas telefónicas porque, más si es de nuestra familia, de nuestra sí. propio círculo íntimo, digamos. Eh, o así piense atender la llamada y decir bueno si estoy ocupado decir en este momento sabes qué estoy, estoy justo que estabas, me encontraste haciendo esto y bueno podemos seguirlo después eh, porque bueno también nos ponemos del otro lado y hay gente que empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y uno está trabajando o está haciendo eh, algunos está ocupado y viene y me empieza a contar esto lo otro y qué me habla no para hablarme de esa persona si no me habla de la vecina de la suegra claro. de, de la cuñada no no no esas cosas también o sea atraen cosas negativas para a nuestra para, vida para mejorar nuestra calidad de vida para empezar a ponerle buena energía tenemos un Facebook donde podemos encontrarte cómo es eh, buenas energías con Marta mamani ahí buenas. me pueden encontrar sí. pueden enviar mensajitos sobre todo poner me gusta también, porque bueno, si les gusta y quieren compartir otros temas, eh, tirar ideas. Y en Instagram me pueden encontrar como Marta Mamaní 13 y bueno, todo sea bienvenido. Buenas energías, a... buenas energías con Marta Mamani en Facebook, ahí está, perfecto. ¿A quién hay que agradecer, Marta? ¿Cómo? ¿A quién hay que no agradecer? Existe. Que justo justo está, te corté. Estás por a decir... toda la audiencia, por ah, bien, supuesto, bien, que bien. está del otro lado Y a la gente que siempre está en contacto conmigo Y me manda mensajitos, me encanta escuchar en la radio Que llamen a la radio y digan Bueno, estoy haciendo este ritual, me salió bien Estoy con el tema para adelgazar bien. Eh, Así, cosas positivas, queremos escuchar cosas positivas Que, que nadie, o oh, bueno, al menos uh -huh. <ríe> Nadie me hable y me diga Ay, sí, porque hoy me siento deprimido, porque hoy... Hay que Porque... ponerle garra. Que bueno, ponerle, garra. Marta, ponerle buena energía. Sí. Te mandamos un beso gigante, buen comienzo de febrero y estamos en contacto nuevamente eh, aquí en el aire para que nos cuentes más detalles, más ítems para poder estar mejor. Exactamente. Buen, sí, o sea, febrero para todos va a ser un mes de abundancia. Lo declaramos así y así Vamos. será. Gracias, Martita, un beso grande. Gracias. Seguimos. Hasta.